Quién digo que un delincuente no quiera a nadie, se equivocó porque por ti yo me quito de la calle. Me tiene bien loqui vamos combinando la misma gorra y los croquis. Yo tuvo a tu mi popi si está floja de closet no vamos de shopping. Yo soy tu delincuente y tú. Y que no me llegan, ella aprende uno y se le va la nota. Le da pase mal la de con la luz apagada. Yo soy tu delincuente y tú mi truchita. Te hablan mal de mí, los y que no me llegan, ella aprende Son un aro, soy pana de cupido El palomo es tú es que no quiera buscar sonido Hablarle de un infarto cuando me vea contigo Él y yo somos distintos Cuando estaba con él me lo para el kilómetro 15 cinco Te encanta cómo lo hago, cómo te cingo Y dile que no se pase, que la rabia no la fino. Todo lo que hago es contigo, si prendo es contigo Soy tu delincuente y tú mi truchita. Te hablan mal de mí, los greaties que no me llegan. Ella aprende uno y se le va la nota. Le da pase de con la luz apagada. Yeah, Neki produciendo. Má guay, El chamaquito el sur. Dímelo, New Yorki